y ahora es la pregunta más brutal está no bien, pero es comprensible de hasta cierto punto que me trabe y pare de hablar cuando no sé qué decir pero cuando sí sé qué decir ¿por qué puñetas me trago también? ¿por qué puñetas me trabo? ¿ves? y además eh, repito las cosas y me quedo callado y, no sé, rellena los huecos, rellena, venga, venga, Rellena los huecos. Rellena. rellena venga, venga, Vamos. Rellena los huecos. dios.